Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Bienvenidos a este video en donde vamos a conversar de una de las técnicas de conteo, conocida como la permutación. Para entender qué es la permutación, básicamente es la que define, por así decirlo, qué rayos es el factorial de un número. Espero que hayas visto el video de qué es el factorial de un número, entender por qué cero factorial también es uno, aunque por convención se dice que 0! se definió como 1 y ya. Entonces, básicamente, allí es donde tú comentas y dices, bueno, ¿para qué me sirve a mí lo de la permutación? ¿Qué es permutación? Tienes una cantidad de elementos que tú vas a ubicar de qué formas distintas y yo lo voy a hacer aquí contigo en directo con un ejemplo. Qué pena la interrupción, la explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video ingreses a nuestra página web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 ahora yo los voy a quitar de allí de qué formas diferentes yo los puedo ubicar allí en fila entonces mira que básicamente si yo los quisiera ubicar acá para la primera posición yo tengo los tres elementos eh, bueno pero entonces yo voy a decidir colocar este ok ya definí uno ahora qué pasó con estos dos bueno ahí tenía tres elementos ahora para el siguiente me quedan dos entonces yo como para el siguiente me quedan dos mira Decido poner este. Y para el último me queda el elefantito y lo decido colocar acá. Pero ¿de cuántas maneras diferentes podías hacer eso? No, prefiero agarrar y tomar y colocar mejor este aquí así. Y después tú dices, no, mejor este acá. No, no, mejor no, mejor este aquí en la esquina, el elefante allá, así. ¿De cuántas maneras distintas tienes tú para organizar? Y en el fondo una permutación es un factorial. Una permutación es de cuántas maneras diferentes puedes organizar a los n elementos completos que tú tengas. Voy a empezar con un número, mira, con números. De cuántas maneras distintas, imagínate que tienes el dígito 200, mira por acá, tienes por ejemplo 286. Tienes tres dígitos, vamos a pensarlo mejor como dígitos, el 2, el 8 y el 6. Vamos a separarlos para que el 286 no nos limite. Tenemos el 2, el 8 y el 6. ¿De cuántas maneras diferentes tienes tú para organizarlos? Y tú puedes hacer el trabajo. Mira, te voy a poner entonces como son tres casillas. Vamos a hacer aquí en vivo las opciones para que entiendas de dónde nace la permutación y por qué está tan conectado con la... Es, la, es el factorial al final. Tú puedes hacer así, mira, el 2 con el 8 con el 6. Es más, sabes que vamos a colocar el otro color. 2 con el 8 con el 6, pero tengo el 2 con el 6 con el 8, pero tengo el 8 con el 2 y el 6, pero tengo el 8 con el 6 con el 2, pero si empiezo ahora por el 6 tengo 6, 8, 2 o 6, 2, 8 y ya no hay más, ya no hay más formas distintas de organizarlo y si las cuentas tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, maneras diferentes, son 6 de organizar esos 3 dígitos, esos tres elementos pero entonces la permutación, ¿qué es lo que hace? La permutación acá. Cuando a ti te dicen, realice la siguiente permutación. ¿La permutación de qué? La permutación de tres elementos. Se dice que es tres factorial. Ah, pero es que nos dan una fórmula y ya. ¿Por qué? Porque nos dicen, mira, la permutación de n, n elementos es n factorial. ¿Por qué me tengo que aprender yo una fórmula? si puedo comprenderlo primero para poder después llevarlo ¿por qué n factorial? porque es la cantidad de maneras que puedes organizarlo y como lo estás utilizando a todos sería el factorial porque terminas de llegar hasta el 1 entonces ven acá, mira esto vamos a llevarnos esto para arriba para tapar un momentico porque va a ser 3 factorial si yo tuviese aquí entonces las tres casillas 1, 2 y 3 casillas para la primera casilla tengo tres alternativas Puede ser el 2, el 8 o el 6. Para la siguiente casilla, cuando yo ubico 1, me quedan dos opciones. Y para la última casilla, solamente me quedaría una opción. Y el resultado de todo esto es el principio multiplicativo. Y por eso el factorial conecta con el principio multiplicativo, que como no se pueden repetir los números, simplemente sería 3 por 2 por 1. Y eso daría 6. A diferencia de que yo te dijera a ti, mira, tú puedes repetir los números. O puede ser el 222, o puede ser el 888, y hay cosas que van cambiando. Imagínate que tú los números los puedes repetir, y hay cosas que van variando. Y la idea es que tú, como no sabes qué números van allí, puedas ver la cantidad de opciones que puedes utilizar. Y por eso el factorial, que es 3 por 2 por 1, en este caso, sería la respuesta, que serían 6 opciones, y la permutación, por eso es el factorial para nosotros. Cada vez que a ti te digan. ¿De cuántas maneras diferentes puedes hacer el arreglo de 10 elementos en orden? Bueno, déjame organizarlo. Y esto sería una permutación. Esto se juega mucho en las loterías. Y más adelante, cuando hablemos de probabilidad, vamos a calcular la probabilidad de que yo seleccione uno de estos valores al azar y que salga el 862 o que empiece por 6. ¿Cuál sería la, la probabilidad de hacer eso? Ahí es donde entramos a comprender para qué sirven las combinaciones. Y si viste el video de factorial, ahí te doy un ejemplo con las butacas en el cine de cinco personas y sería una permutación. La permutación de cinco elementos, que sería 5 factorial, tiene 120 formas diferentes de organizar a las personas allí. Eso es todo lo que necesitas saber de permutación. Más adelante vamos a trabajar variación y combinación, así que no te lo pierdas. Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.